Claro, esto yo lo había visto en el 2019 y lo había guardado porque en algún momento lo iba a poder usar, digamos. Si no lo decían estado. en el 2019 me iban a tratar de... No, no, sí, pero lo que pasa es que, bueno, si, si le decía y no funcionaba, me iban a tratar de loco. Entonces ay, simplemente lo guardé y hoy puedo desenfundarlo y mostrarlo ay, ay. a todos. <risa> eh, hemos accedido a este material. eh nosotros? Muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo de producción. Sí, sí. ¿Mi eh, canal? ¿Lo tiene? ¿No lo tiene nadie? ¿Lo tenemos nosotros? Agárrense de la silla porque esto les va a volar la peluca. ¿eh? Tenían planes para este año. Ah, bueno, lamentablemente no lo van a poder. Hacer. Mucha gente había pensado que el 2020 era su año. Muchos pensaron en viajar, por ejemplo, de Estados Unidos a Europa. O otros pensaron en hacer reuniones con amigos y con amigas. Algunos, algunos se compraron una agenda y se la tuvieron que meter en la parte de atrás del eh, de cuerpo. Es que 2020 va a ser un año en el que se va a ir todo medio a la cara, porque eh, va a haber un virus que viene como a veces que a uno se queda en cupín, otro que se queda en las manos colectivas, que queda en la cabeza que puede agarrar y eh, que no, no lo puedes esquivar. Entonces nos va a ser a todos viste de tu casa. Bueno, ahí vas ver, ver, a, ver, a tener que estar durante mucho tiempo. A ver, o sea, no tiene dos divistas, tres veces te lo tienes que poner en la cara. No se lo puede poner abajo en la porque pasa para hacer un boludo. No le voy a importar lo de Sergio Deni, que está bueno, en lo del escenario, bueno. A nivel político en la Argentina, algunas cosas que van no para la izquierda, otras para la derecha, se estatiza la incentiva, cosas que... el péndulo, que le digo al periodismo, mi ¿no? Para comprarte que, que huevos, Maple. Porque a principio de año fueron la gente haciendo torta que hace el precio de los huevos, sube. Por supuesto, lo que todo el mundo quiere saber, el tío del marido de Pampita sabe de esta situación compleja. Bueno, abrazo grande y la próxima vez vean mi canal de YouTube y no tanta huevada en Netflix. Este muchacho, Ar, Ar, Anand, dijo además que este año va a ser catastrófico, que va a aparecer algo nuevamente en diciembre, que nos va a afectar hasta marzo del 2021. Terrible. ¡Déjennos en paz! Dentro, dentro de las cosas que dijo, eh, el año que viene van a reeditar el tema Supón, el himno este que ha tantas ah, cosas nada, en este año. sí, Y sería con la, con la canción I Will Survive, de Gloria Gaynor, y se traduciría algo así como Aguantaré o yo zafaré esto. Sería el título de la canción aquí en Argentina sí. Además, Laverillo va a grabar un nuevo disco, que eso no sería tan terrible. Va a ser un crossover con Arjona, y va a incluir temas como Señora Década, la del 70, no. eh, Historia del Taxi se reversionaría, y diría qué es lo que hace un fascista defendiendo las dos vidas, e incluye el bonus track de chistes de Rolo Sartorio. Además, los runners en diciembre van a protestar y van a cortar el obelisco, lo van ¿No? a cortar a la mitad Hola. y van a hacer en la superficie una estación de descanso donde la gente pueda ir a sacarse selfies y poner frases motivadoras como No sucede si no lo intentas, amas lo que haces, ayer era fanfarrón pero ahora soy perfecto, dale tranqui yo te aviso y el café con leche es como el café pero con leche. En fin, eh, todas esas cosas va, va a estar sucediendo el año que viene.